Biti Binafi, Biti Ramboeyo, Biti Guño, Isabel Bermúdez Niri, ¿no? Guadima Luna, Garifuna Nuguya. Hoy buscaré tu fundación teórica, Daga Costa Rica, la vida de Mulejichu Chigubeyguan, Luquera Bela, Hama Guiri Garifuna. Hola, mi nombre es Isabel Bermúdez, nací en Livingston, Isabel, Guatemala. Infinito agradecimiento a la Fundación Teorética de Costa Rica por la gran oportunidad de seguir investigando la cultura garífuna. Hola, mi nombre es Camila Caris y les queremos contar que con la beca catalizadora realizaremos la ampliación de una investigación que comenzamos el año 2016 en Livingston, Guatemala, en torno a las prácticas artísticas garífunas y este año lo que haremos será visitar cuatro puntos de la costa atlántica hondureña y realizaremos entrevistas tanto a artistas populares como a organizaciones comunitarias para así construir el segundo capítulo de la aplicación de teléfono del Museo del Mundo en honor a la nación garífuna, a través de distintos tipos de contenido, ya sea escrito en idioma español y en idioma garífuna, audios, fotografías, videos y también un juego interactivo con el fin de innovar en la forma en que se comunica la historia de la nación Garífuna. Para mí es un gusto expandir el arte, la cultura y el trabajo manual que elabora cada artista Garífuna en Centroamérica. Espero que el resultado de este proyecto lo podamos difundir en Costa Rica, como en Honduras. Gracias. Sereno. Gracias.